Me duele el corazón, pero me duele demasiado Con Dios tengo deudas saldadas, soy un soldado Dije que no quería llorar, pero ya he llorado Soy valiente, cabeza dura, lo malo es que me he cansado Estoy en la flor de la vida y vivo por un trago Trago y aguanto, las cuerdas vocales me he quemado Paso de todo, pero en el fondo me pasa algo Me importan mucho, por eso con ellos solo cargo Como no naufragas y sopla este viento vasto. Quiero perderme en la jungla y no dejar ni rastro Si me encuentras aquí al menos curame las heridas y dime que no viva con prisa inmerso en el pasado por ti podría ser todo lo que me pida pero el mundo me convirtió en alguien desconfiado eso me ha marcado a veces no hay salida y te ahogas en un mar de problemas que ni es salado Forget who I am and feel my pain I don't want to run, I need to change I am crying for a single frame I just wanna see the rain. Forget who I am, I don't feel my pain I don't want to run, I need to change I am going to give up, and get on my veins Conversando con mi mismo, naufragando entre recuerdos Escribo letras, pluma y folio sin estar muy cuerdo Pico pala chico chicos, mis problemas yo resuelvo el ambiente está caliente sin llegar a ser tu infierno, una gota colma otra y desbordó este vaso no acepto victoria sin pasar por el fracaso, una infancia jodida donde no te hacían ni caso con la cabeza baja llega a clase con retraso, finge estar bien cuando todo va fatal con la mente perdida pierde su felicidad duro como el diamante a su vez frágil como cristal, pensando en que mañana llegaría a su final recordando los momentos donde de todo era bonito crees que eres feliz pero me gritas y me irrito corazón congelado si te acercas te derrito ahora sufro mi pasado porque esto estaba escrito Forget who I am and feel my pain I don't want to run I need to change I am crying for a single frame I just wanna see the rain Forget who I am and feel my pain I don't want to run I need to change Fap, anger on my veins Cómo no naufragas si sopla este viento basto Naufragando entre recuerdos, eh. Pero el mundo me convirtió en alguien desconfiado Finge estar bien cuando todo va fatal Cómo no naufragas si sopla este viento basto Naufragando entre recuerdos, eh. Pero el mundo me convirtió en alguien desconfiado Finge estar bien cuando todo va fatal